Open eye, the hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estoy con mi prometido, saluda, digo hola, hola. No le gustan las cámaras, pero voy a a hacer este video conmigo Y la idea es que, ¿qué haces? Y la idea es que va a ser mi maquillaje completo Sin yo decirle absolutamente nada de para qué se usan las cosas. ¿Estás listo? Dale, comienza Se va a acabar Estoy leyendo. La, la, la, la, la batería ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás Echándole aplicando? Eso. ¿Qué es eso? No sé, lo encontré Creo que habías hablado Que ya con tu amiga Que esto servía como para Las arrugas, algo así Como para que Antes de la base ¿Ok? ¿Sí? Okay. Base? sí no es la base? No puedo decir nada ¿Cuándo voy a un salón de belleza me tienen que coger así por la maquillera? Pues vale, Espera, no tapar la cámara. ¿Qué es eso? No sé. ¿Pero <risa> el qué? ¿Qué es? No, esto está no? muy bien. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué me acabas de hacer en este cachete? No sé. Explicarles ¿Qué estás haciendo? No sé qué estoy haciendo. <risa> De ser como para las pestañas, <risa> <risa> me salí. <risa> Ya le vas encima para arreglarlo. Ok. Amor, esto es un niño, no, amor, en la boca, no puedo hablar. Me estoy quedando bonita. ¿Qué fue eso? ¿Qué vas a hacer, amor? Pero explícales qué vas a hacer. Hacerte el ojo de gato, ¿qué te haces? Ok. Se partió. a hacer un close-up. Um, yeah. ah. No, me sale. Pero... Simplemente quita lo que ibas a arreglar, no la no, quites no. toda. Toda. No entiendo qué haces. Este es mi ojo de gato. Ahora tengo mi línea de gato. ¿Quieren hacer close-up? Déjame Mi línea de gato. y mis se están aquí. Iniciaste un ¿Qué sigue? ¿Esto? ¿Qué es eso? No sé. No sé. ¿Qué es eso? <risa> que está en madera que es ¿Vale, más no porque esté pálido no se está Y el nombre está acá, ese sí te lo pongo Adamantio Ok, muéstralas allá, Sergio Cuál es esa, dame cuáles ¿Qué Esta necesitas? ¿Vas a usar un depilador? Te he visto haciendo lo un depilador ¿Qué estás visto viendo pero es que esa banda sale mucho. Ay, que tener verdad. Cierra el tapado. No sé. Me imagino que es para los cachetes. Resaltador, ¿cómo se llama? Resaltador. Brillo. Oh my god. Ah. Uh, ¿Así? No pues así no, pero te gusta que. Te brillé la cara, pero este lado te quedó. Ahora, bueno, la voy a <risa> ¡Esa no es mi boca! ¡Es que me salí! ¡Era la forma más fácil de arreglarlo! ¡Mi boca! <risa> ¡Me vas a volver nada las esponjas! ¡Les has puesto de todo! List. No tengo la menor idea de que te haciendo. Sí, no Listo ¿Terminaste? No ¿Terminaste? Sí, pero no vas a salir así, sí, no a salir así. Como a doble Como pueden ver, voy a ir adelante para que ustedes detallen Lo lindo que se me ve <coughs> Me fascina. <risa> no. Sobre todo el brillo. Brillo. Esta quedó fabulosamente pegada. No, esta. Veanla, veanla, veanla. Entonces, no, pues ya. Para La ver. pasaste chévere, te divertiste. ¿Qué aprendiste? Cuéntame qué aprendiste. Que no se para <risa> mí ¿Qué haces? Bueno, ya vieron mi maquillaje. Hizo un muy buen trabajo. No. Digámosle que sí. Por lo menos sabías qué hacer al principio, después te perdiste un poco. Pero, lo intentó. ¡Salud! ¿Cuántos años hemos estado juntos a ver si se acuerda? Seis. ¿Cuándo es nuestro.? ¿Octubre de 10? ¿9? Ya que el arte del maquillaje no es tan fácil Les agradecemos por haber estado en el canal el día de hoy Espero que les haya gustado el super maquillaje divino Que me encantó No, pero sí me encantó ¿Sero? Sí, yo creo que va a salir así mm. Oye, sí, debería salir esta noche así ¿Sola? Así Les mando un besito muy grande Vándalo. Les agradezco por haber estado otra vez aquí en el canal por favor, no se les olvide comentar el video. Díganme si les gustó el maquillaje. No. ¿Qué parte les gustó más de mi maquillaje? Qué, más, ¿Qué parte les pareció más chévere el video o la más chistosa? Escribanme todos los comentarios y las opiniones aquí abajito. Y no se les olvide revisar mi Instagram, mi cuenta de Instagram. Ayúdame a señalar ¿Dónde? ¿A dónde? No hay nada. ¿Cómo que Porque no veo nada de esto y señalando Mira la pantalla, y sí, que visitar mi página en Instagram y le ponen like a mis videos y a mis fotos. Les agradecemos mucho por haber compartido este video con nosotros, espero se hayan divertido mucho. Y ya, ¿qué más quieres decir? Les mandamos un besito muy grande. Chao. Despídete caray. Chao. Déjalo así. ¿qué haces?